mamá, ni a quien mucho por estar acá con nosotros. Voy a ir directo. ¿Qué está pasando con el dólar, vicepresidente? Hay dólares, no hay dólares. ¿Por qué se está denunciando que en, en algunos lugares, ojo, en algunos lugares, no en todos, en algunos lugares, se está aprovechando esta situación para hacer un tipo de cambio a 7.1, por ejemplo, porque no hay dólares de, de, de 100 dólares? ¿Qué sabe el gobierno sobre esto? Bueno, primero que nada, un saludo cordial estimado Jorge, a través de su programa, a toda la audiencia. Eh, aquí hay que destacar varios elementos, ¿no? Primero, eh, que no hay por qué preocuparse de los dólares. Eh, un segundo elemento es que el gobierno nacional eh, no ha visto ningún elemento para eh, la modificación del tipo de cambio, por tanto, va a haber siempre la estabilidad, que es una política que cambiar y que tenemos como gobierno nacional. Y un tercer elemento es que, eh, la economía no está dolarizada, la economía tenemos una bolivianización. Aquí es un, un, un elemento muy importante, estimado Jorge, señalar que el 99% de los créditos que hoy cuando uno acude a la, a la banca a prestarse dinero, se presta en moneda nacional. El 99% de los créditos están en moneda nacional. A diferencia del año 2005, que era apenas el 7%. El 86% de los ahorros de los depósitos que la gente acude y deposita, su dinero, está en moneda nacional. Y ahí justamente lo que usted decía, estimado Jorge, en relación a qué es lo que está pasando en los tipos de cambio, y ahí viene la ASFI. La ASFI estamos haciendo todos los controles, está haciendo la supervisión, y de acuerdo a los reportes que nos ha entregado el día de hoy, el... La autoridad del sistema financiero eh, nos ha reportado que no existe, un eh, no ha observado, y prácticamente existe la venta de dólares, todas las casas de cambio, así como las instituciones financieras. Evidentemente hay gente que está especulando en las redes sociales y haciendo crecer esta especulación de que eh, aparentemente habría escasez de dólares y ese es justamente el control que está haciendo la ASFI. ¿no? Ahora, y ahí viene el elemento de control, la supervisión de la autoridad del sistema financiero. que Tiene que ser muy importante, porque esa supervisión tiene que ir casa de cambio por casa de cambio para ver si se están vendiendo los dólares de manera normal. Porque la especulación no solamente es en las redes, ¿eh? la especulación también son... es en algunas casas de cambio, viceministro, que, que, te están, eh, que no te están queriendo dar los billetes de 100, hay otros que si te quieren dar el de 100 pero te, co te cobran más. O sea... También esta especulación la están jugando algunas casas de cambio. Y ahí justamente la ASFI se está desplazando a nivel nacional, principalmente en el eje troncal La Paz, Santa Cruz, Cochabamba. Eh, se está desplazando justamente para hacer todos los controles necesarios eh, para eh, evitar este tipo de especulaciones. Y nosotros como gobierno nacional le decimos a la población que no se dejen, que no se dejen, eh, entrar en este juego. Porque obviamente yo como una persona eh, no, no utilizo dólares porque cuando yo quiero comprar un pan, compro en moneda nacional, cuando compro mi ropa, compro en moneda nacional. Por tanto, hay gente que tal vez está queriendo, eh, se está dejando llevar con este tipo de especulaciones y lo que va a pasar, estimado Jorge, es que, digamos, personas que hoy no utilizan dólares ¿no? para hacer sus transacciones diarias está queriendo ir a comprar dólares, ¿qué es lo que va a pasar? Compra 6.96 al tipo de cambio de venta y cuando quiera utilizar ya para hacer sus transacciones, no va a utilizar dólares, va a utilizar el, el boliviano, va a vender a 6.86, va a perder. Entonces nosotros les instamos a la gente, a todas las personas que me están escuchando, que no se dejen engañar con este tipo de especulaciones, que hay algunos analistas oposiciones que obviamente lo que quieren, estimado Jorge, es que exista eh, desestabilización en de la economía, con seguridad estarían contentos si habría la, la desestabilización, una crisis, que no, no, y, y ahí justamente el gobierno nacional siempre va a cuidar la economía del pueblo. Por tanto, nosotros damos la señal y la certidumbre de que no va, va siempre a siempre existir una estabilidad del tipo de cambio, no va a existir una modificación. Ahora, Por tanto, ahí es, es ese elemento que LASFI entra al tema del control. A la Insisto, regulación. no solamente es un tema de las redes o de algunos analistas. A este juego también están entrando las casas de cambio que no te están cambiando los dólares. Y ese control se tiene que hacer. Porque acá es que, como que, como que están guardando los dólares. Ahora, ha habido un cambio mayor en los últimos días, un cambio inusual de dólares, producto de toda esta información que se ha generado del tema de los dólares. Eh, eso también eh, ha influido, o sea, como que en estos últimos días la gente ha ido a cambiar más dólares, a eso me voy. Y ahí viene el control, ¿no? que la ASFIS está trasladando a todas las casas de cambio a nivel nacional, haciendo el control riguroso, las diligencias necesarias, y obviamente aquella, aquellas casas de cambio que encontremos que están haciendo este tipo de especulación, ocultando y generando ese tipo de cambio paralelo que aparentemente en las redes sociales se menciona, se lo va a hacer las sanciones correspondientes, ¿no? Como la ASFI lo ha anunciado el día domingo. Pero ha habido un incremento en el, en el cambio de, de bolivianos a dólares, ¿sí? En los últimos días. Eh, posiblemente sí, por eso es que esa, esa sensación que están generando, hay gente que está dejándose llevar porque obviamente están pensando que Va a haber la devaluación o algo así, modificación del tipo de cambio. Nosotros damos la certidumbre que como gobierno nacional no hemos visto ningún elemento para modificar el tipo de cambio. Por tanto, se va a mantener la estabilidad cambiaria en el país. En estos momentos rige una banda de 10 puntos, de 6.86 a 6.96. Ese, es, ese es el margen en el que se pueden mover entre la compra y venta, la diferencia de estos 10 puntos entre el sistema financiero, cuando uno compra, cuando uno vende. Pero más allá de eso no puede haber una variación, claro no sí. puede haber alguien que le venda a 6.84 no. o que le compre a, a 6.90 o que le quiera vender a 6.98 a 7. No hay un margen de 6.85 6.86 a 6.96. El tipo de cambio oficial que tenemos en el país estimado Jorge para la compra 6.86 para la venta 6.90 es el tipo de cambio oficial. ...que hoy está vigente en el país y obviamente la ASFI está haciendo todos los controles, todas las diligencias para que este tipo de cambio se mantenga. Por tanto, de acuerdo al reporte que hemos recibido el día de hoy de la ASFI, es que no ha habido ninguna eh, anomalía en relación al, a, a la venta de dólares en las casas de cambio. Sin embargo, estamos siendo sigilosos y obviamente a, a las casas de cambio que estén generando este tipo de especulaciones... Eh, obviamente van a recibir la sanción correspondiente. Por tanto, nosotros nuevamente instamos a la población a que no se dejen eh, engañar y no se dejen llevar con este tipo de especulaciones, porque al final del día, el boliviano, las personas que están ahorrando, que, tu, que utilizan sus transacciones diarias en moneda nacional y están queriendo cambiar a dólares, lo que van a hacer es perder. ¿Por qué? Porque van a comprar a un tipo de cambio más caro, que es 6.96%, cuando quieran vender lo van a comprar a 6.86, entonces obviamente eso va a generar una pérdida para, la, para, para las personas que están, déjense ver, porque ¿quiénes son los que utilizan dólares? Que también tienen que ser claros, son los exportadores y los importadores quienes obviamente que utilizan, son esas personas que obviamente las personas de común, de pie, de la gente que está eh, haciendo sus actividades, no utilizan dólares, la economía no está dolarizada, es un elemento muy importante, tenemos una bolivianización, eh, y reitero, eh, el 86% de los depósitos que están, eh, de los ahorros que están en las instituciones financieras, están en bolivianos. 99% de los créditos... Son en bolivianos. Están en bolivianos. Entonces, eh, eso es un elemento, es una fortaleza que, eh, de, de la bolivianización que tenemos como, como economía. ¿El gobierno historia? garantiza que no va a haber una variación en el tipo de cambio? ¿De que se va a mantener este 6,96%? Nosotros no hemos visto ningún elemento para modificar el tipo de cambio, por tanto, estamos la certidumbre y eso está previsto también en el programa fiscal financiero, está en el presupuesto general del Estado que hemos eh, aprobado para esta gestión, entonces eh, esa es la certeza que nosotros estamos. Bueno, eh, yo la verdad que no sé mucho de economía, no hemos visto, implica un mes, tres meses, un año, o sea, ¿de cuánto tiempo son las proyecciones de esto se va a mantener? Eso me voy. Nosotros, cuando hacemos las proyecciones, sí. nosotros somos responsables en estas proyecciones. Uno de los eh, elementos, una de las variables es justamente eh, el tipo de cambio y nosotros en el programa fiscal financiero eh, prácticamente hemos mantenido la estabilidad del tipo de cambio, es decir, el tipo de cambio hoy vigente para toda la gestión. ¿no? Para toda la gestión, toda decir la que todo el 2023. No existe ninguna variación. No va a haber una variación. Para nada. Muy bien. Es muy importante porque lo que se ha estado alentando también es cambie sus bolivianos en dólares, ahorren dólares porque se viene va a haber un, una devaluación del boliviano, se va o va a haber un, un tema este relacionado a que se va a subir el tipo de cambio. No va a haber eso en un año, por lo menos en el 2023. Obviamente se hacen proyectos, se hacen proyecciones anuales. Este 2023, por lo menos, no hay nada de eso. Como política de gobierno, estimado Jorge. Eh como parte de la política de cambiar y la política económica que tenemos, no, eh, no va a existir ninguna modificación del tipo de cambio. Porque, ¿qué es lo que esperan a, a, a algunos analistas? Que el, el, el Estado modifique, modifique el tipo de devalúe. De ¿Y a quiénes beneficia? Beneficia obviamente a los grandes exportadores, a los grandes importadores, sobre todo a los exportadores pero no es a la gran mayoría de la población quienes eh, hacen sus transacciones diarias en moneda nacional. Ellos se van a ver perjudicados. Por tanto, nosotros como gobierno lo que tenemos que cuidar es justamente la economía del pueblo, la economía de la gran mayoría que tenemos. Muy bien, muchísimas gracias. Le agradezco mucho, viceministro. Si usted que nos está viendo en las calles en Santa Cruz o en Tarija y alguien le quiere cambiar a 71 o 705, denúncielo. No le pueden cambiar el dólar a eso. Y no pueden utilizar esta situación para generar una especulación y aprovecharse de pronto de la necesidad, porque no solamente es gente que quiera cambiar su boliviano en dólares para ahorrar. Hay mucha gente que viaja y para viajar tienes que comprar el dólar, porque el dólar es la moneda mundial. Si quieres viajar a algún lado, viajas con el dólar. Si ve que alguien está queriendo cambiar por encima de lo que es el cambio oficial, puede denunciarlo tiene toda la posibilidad, toda la capacidad de hacerlo. No va a haber ninguna variación, lo acaba de mencionar el viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal que nos está acompañando, no va a haber ningún cambio, no va a haber ninguna modificación. Si sí ha habido un tema inusual de que la gente ha ido a comprar más dólares, eso en unos días va a volver a la normalidad. Pero si alguien se está queriendo aprovechar y cambiar el dólar a 7.05 o a 7.1, por favor denúncelo, y a las casas de cambio hay que controlarlas, porque son ellas las que están como que guardando algunos dólares, cambiándote, vas y compras 300, te van a dar 100 en billete de 100 y después en 50, ahí la ASFI tiene que juzgar un papel muy importante en controlar las casas de cambio especialmente. Ayer presentábamos una nota de que, por ejemplo, en el Banco Unión se está vendiendo dólares sin ningún problema, y son billetes de 100 dólares los que se están vendiendo, entonces no caiga en la especulación, no caiga en el juego. Eh, este, de alguna gente que está queriendo sacarle algunos pesos al, a la situación. Te agradezco mucho, viceministro. No, gracias, estimado Jorge, por la invitación. Por siempre, en marco de estas dos gestiones que han pasado a la cabeza de nuestro hermano presidente Lucho Arce, lo que hemos visto y hemos, eh, eh, hemos obtenido como resultado, tenemos un crecimiento de 6.1%, tenemos estabilidad económica, tenemos la tasa de inflación más baja de toda la región, es más... Eh, eh, fruto de todas las medidas económicas que hemos ido implementando, hemos reducido la extrema pobreza, hemos reducido la tasa de desempleo, estamos en buen camino. Sin embargo, nosotros como gobierno nacional siempre estamos sigilosos ¿no? de lo que pasa en el contexto nacional, en el contexto internacional y obviamente estamos haciendo todas las diligencias para controlar eh, el tema del, del dólar en la economía nacional. Muy bien, muchísimas gracias. Eh, una última recomendación, creo que es bien importante esto. Y es una recomendación que no solamente es para lo que está ocurriendo actualmente en el país, es una recomendación en general. Eh, es una recomendación para cuando usted viaja, es una recomendación para, para cuando está acá. No cambie de los librecambistas. No lo haga. Vaya a una casa de cambio. Ahí, si en una casa de cambio le están queriendo sacar la vuelta, o se están queriendo aprovechar, es más fácil... Denunciarlo, pero no vaya donde un librecambista. Y eso es aquí como en cualquier parte del mundo. No lo haga, no cambie de los librecambistas. Claro que en muchos lugares no, no hay los librecambistas, pero en, en otros lugares existen. Y en Bolivia hay los librecambistas que se están aprovechando en Santa Cruz y en Taríger algunos, pero en Santa Cruz especialmente, es el reporte que se tiene de Santa Cruz, e incluso los periódicos en Santa Cruz han reportado aquello, son los librecambistas que ofertan la divisa, dice el periódico El Deber, a 7,1 el, el dólar. Entonces, también la recomendación. Seguimos.